Redes sociales más populares que ya no se usan y aplicaciones que ya no se usan de redes sociales que ya usted no que ya usted no lo usa y una primera es el BB Pin BB Pin BB ese eh, Roberto Nero lo usó, sí, yo sé que lo usaste. Okay, me di me una historia a mí de eso. El eh, eh de... el de mes, eh, Messenger. De, de... Sí, antes era de BBP y la persona que, que usted le agregaba con un código y era una mensajería que usted podía conversar nítido. O sea, que era sumamente famoso todo el mundo. Yo, yo llegué a tener Blackberry, pero como que nunca me nunca me impacticé con el Blackberry. Lo mío siempre fue el iPhone y cosas así. Cuando el iPhone no se estaba usando, yo lo usaba. Me gustaba eso. Yo no sé. A mí no, el BlackBerry nunca me gustó. Sí. O sea, no. sí. eh, bueno. <ríe> Entonces, el BBP... O sea, Roberto dice que un guachimán, le robó el BlackBerry. Entonces, el BBP, la mensajería de BBP, que solamente era exclusivo de BlackBerry, ellos creían que con eso ellos estaban matando hasta que no, no se imaginaron que por ahí venía WhatsApp. Bueno, y eso hizo que... que, que, que, que cayeran, callar, que aparte de que su celular... Que su celular lamentablemente no, tenía, no, no se adecuó como era eh, iPhone o como era eh, Android. Otra red social que se usó mucho, pero no tanto, pero se le quitó, hasta se quitó. Se llama Google Maps. O sea, Google Maps era una red social que eh, no, se quitó, se quitó. No se quitó, ya caducó eh, hace aproximadamente dos meses porque, porque las personas no la estaban utilizando. Muchas personas llegaron a un momento dudado a utilizarla mucho, cuando ya tenían en el momento del ajo del Facebook y eso, pero... Se, Google entendió que como la red social no estaba funcionando Ya la gente no estaba haciendo tantas iteraciones A través de Google Maps La mandó a quitar Y ya no se está utilizando Google Maps A mí me gustaba porque Las informaciones de la noticia uno las podía publicar por ahí Y llegaban a, a un público específico Pero ya no está Número 3 eh, Ahí es donde fue que Roberto eh, Subía las cosas de toque de, de Miriam Cruz MySpace MySpace era una de las redes sociales mi favorita en ese momento, porque MySpace uno ponía, no, no, ¿cómo que termino poniendo pájaros? No, no, no, falso. Yo usaba mi MySpace, yo usaba mi MySpace, ahí se ponía uno la música, usaba la música, ¿eh? Uno ponía las reproducciones de música, ponía como uno, un mensaje raro, siempre estaban las felicitaciones y siempre te agregaba Tom. O Tom era que llamaba Tom, sí, Tom era el dueño de MySpace, que siempre te agregaba automáticamente. Tú creabas tu cuenta. Eh, todavía MySpace está, pero no tiene esa incidencia, tú sabes que, que ya la gente va y entra. No. Número dos, esa sí Roberto la usó, eso de paro. Eh. Hi-Fi. Hi-Fi, ah, ah, Hi bueno, Hi-Fi es otra red social parecida a MySpace, subiendo fotos, muy importante, mucha gente se conectaba, ¿Eh? Muchas... antes en vez de mandarte los mensajes privados te decían por el mismo, la misma foto, de que hola mi amor, ¿cómo tú estás? En la misma foto, antes no era privado, era antes públicamente, ahí mismo, pero Hi-Fi era una de las redes sociales más populares en ese momento, así que Hi-Fi sin duda fue sumamente famosa, pero el auge de Facebook dominó todo. ¿sabe? La forma de, de, de Facebook, las informaciones y todo eso, hizo que dominara todo el mercado. Así que por esa razón, Hi-Fi cayó. Y la número uno, eh, la más usada por todos estos tigres que están aquí, eh, Messenger. El Messenger. La gente esperaba, la gente esperaba siempre. Eh, cuando una tipa se conectaba, se conectó Fulana, ¡Se está! Acá esperándola ahí. Entonces, era una de las redes sociales más, más famosas. Uno, uno tenía eh, un grupo de gente agregado ahí. Eh, había los, los famosos zumbidos que usted a los zumbidos le daba para que si alguien no le respondía de una vez y no estaba ahí, le daba zumbidos que se escuchaba en la casa entera. Y mamá decía: apague ese sonido y ese ruido. Pero nada. Eh, Baby Messenger fue muy famoso, pero lamentablemente no se adecuó a los tiempos. y ¿Está Sí, está. Eh, ¿Está pero lamentablemente no se adecuó y vino WhatsApp y la mensajería de Telegram y todo eso y tumbó a Baby Messenger porque el requerimiento era correo. Ya Ahora el requerimiento era más el número de teléfono. Se enfocaron en eso y yo la materia en eso que era el correo, solamente el correo. Bueno, ahí uno tenía un regro de gente de de Perú, de Colombia, que uno hablaba un regro de vana. Bueno, en ese tiempo, me acuerdo, yo, si te agregaba, o sea, si te agregaban, te pedían permiso si te podían agregar. Eso es algo que no tiene WhatsApp, que dice que es un futuro de que viene. Y ya diga Si te agregué a Roberto, ok, mira, fulano te agregó. ¿Puedo agregar? Eso está muy pensado que puede pasar con, con, con WhatsApp, que era lo que hacía Messenger, porque WhatsApp es más abierto. Y por esa razón Messenger también quebró. Bueno, estas fueron las cinco redes sociales y aplicaciones que ya no se usan, más famosas. Así que nada, continuamos con el toque de mediodía.